Si tú eres de las personas que amas una iPhone, o tú tenías pensado importar una laptop de tu marca preferida, tú eres un amante de las zapatillas 100% originales. Te sugiero que no dejes de ver este video. ¿Cómo encontrar productos exclusivos con precios de fabricante e importarlos a tu país fácilmente desde Estados Unidos, sin perder tu dinero? Hace algunos años, era bastante complicado para muchos hacer compras en Estados Unidos desde cualquier parte del mundo, pero los avances tecnológicos permiten que los mercados ya no tengan fronteras y que adquirir un producto en cualquier parte del mundo esté a un clic de distancia. Comprar en Estados Unidos por Internet se ha vuelto cosa de todos los días. Cada día, los usuarios que se conectan para comprar en Estados Unidos desde todo el mundo van en aumento. Aunque, si bien es muy fácil realizar compras online, nos encontramos frente a una abrumadora cantidad de páginas para comprar por Internet. Buscar cuáles son las mejores tiendas online en Estados Unidos nos tomaría muchísimo tiempo, ya que el mercado virtual estadounidense es uno de los más amplios del mundo. ¿Por qué tú deberías importar desde Estados Unidos? Muchas marcas y tiendas de Estados Unidos, en su interés de promover las ventas a través de Internet, ofrecen descuentos atractivos, como la exención de algunos impuestos en los precios finales de los productos, marcas 100% originales, ahorrar o ganar muchos dólares, aprovechar el Black Friday, importar sin pagar impuestos, mayor oferta de productos novedosos, entrega de productos de manera segura, rápida y muy cómoda, comprar productos novedosos y a buen precio, y muchas razones más. Tres pasos que tú debes de seguir y llegar a tu primera importación. 1. elección del producto y la tienda. Probablemente, al hacer tus compras en una tienda online que no conoces, tus compras nunca podrían llegar a tu vivienda, razón por la cual te sentirás fastidiado y estafado. En el peor de los casos, temes perder todo tu dinero. Por eso... Quiero dejarte, como regalo, cuáles son esas tiendas donde podrás comprar con total garantía y seguridad por ver este video y lo encontrarás más adelante. 2. Pago de la importación. Probablemente, este sea el paso que más te asusta y en ocasiones tu corazón deja de latir, obviamente, porque a la gran mayoría le da miedo perder su dinero. Pero tranquilo, vas a saber muy pronto cómo hacerlo de forma segura y sin temor alguno. Quiero recomendarte que a la hora de hacer el pago, lo hagas en moneda de Estados Unidos, dólares, y no lo hagas en tu moneda local. Por lo que te pido que tu tarjeta de débito o crédito esté habilitada para comprar en Internet y para compras en el extranjero. 3. Hacer la famosa triangulación. Estrategia simple que podría hacerte ahorrar muchísimo dinero. Es una estrategia de envío que nos permitirá tener el producto de manera segura, rápida y con garantía. CÓMO COMPRAR EN ESTADOS UNIDOS DESDE CUALQUIER PARTE DEL MUNDO Es bastante sencillo comprar en Estados Unidos desde cualquier parte del mundo. Incluso, se ha estandarizado en la mayoría de tiendas virtuales del mundo, con procesos amigables y varios métodos de pago. Aquí veremos cómo. Ingresa a la tienda virtual de preferencia. Algunas solicitan que tengas una cuenta. Busca el producto de tu preferencia y agrégalo al carrito de compra. Verifica sus detalles, precio, tiempo de entrega, cobro por envío, etc. Elige el método de pago. Los más usuales son tarjetas de crédito, débito, PayPal, transferencia bancaria, etc. Luego de comprar un producto, te darán un código para que realices seguimiento a la compra. El paso a paso exacto para importar de Estados Unidos. A continuación, detallaremos algunas de las tiendas más conocidas para comprar en Estados Unidos. Amazon Es la compañía estadounidense de comercio electrónico más importante del mundo. Su servicio de entrega es uno de los más rápidos y eficientes que hay. eBay eBay es un sitio destinado a la subasta y comercio electrónico de productos a través de Internet. Es uno de los pioneros en este tipo de transacciones. Alibabe.com el portal B2B más grande del mundo que está principalmente dominado por proveedores chinos y de otros países asiáticos, tales como Vietnam, India y Malasia. Tienda Mía. Esta página cumple la función de una pasarela intermediaria que te permite acceder a artículos de tiendas como eBay, Walmart y Amazon. HKTDC.com. Este portal B2B es mucho más pequeño que Alibabe.com, pero es especializado en proveedores basados en Hong Kong. Comprar en Estados Unidos te brinda la oportunidad de adquirir artículos que no suelen llegar a tu territorio o si lo hacen, lo encuentras con un precio más elevado. Es también una gran forma de tener productos novedosos y a buen precio para el disfrute personal o, por qué no, para iniciar un emprendimiento. Por seguir viendo este video, te dejo tu primer regalo. Esta lista de tiendas online y tres nichos de productos más rentables y seguras son garantías de éxito en tu importación si utilizas la famosa estrategia de la triangulación. Pronto sabrás en qué consiste la estrategia de triangulación. Ropa, zapatillas y accesorios. 6PM, Foot Locker, Más S, Flight Club, Sapos, tecnología, celular o laptop, Bestweek, Walmart, Apple, Web, Amazon, maquillajes, perfumes y skincare. Sephora. HOMASOP, FRAGANSENET, maquillaje al por mayor Estados Unidos, Estados Unidos Bolesal. Es momento de aprender la famosa estrategia de la triangulación. Antes tenemos que conocer qué es un bareouse. Vareose es un almacén en los Estados Unidos que se encarga de recibir la mercadería, lo almacena, luego lo envía a tu país. Te doy la lista de los Vareose seguros que podrás utilizar para tu importación. Impost, para envíos a Perú. Delex, para envíos a Chile. Larbox, de Passbox, para envíos a Ecuador. Cargo Smart Estados Unidos, pa mi tierra para envíos a Colombia. Picabox, Crúzalo, para envíos a México. Te lo compro en Estados Unidos, encárguelo, para envíos a Venezuela. Bolivox, para envíos a Bolivia. ¿Qué es la famosa estrategia de la triangulación? Muchas personas que compran en algunas tiendas online de Estados Unidos cometen el error de poner su dirección local en la página de compra. Grave error. Lo correcto es utilizar la estrategia de la triangulación. Consiste en comprar en una tienda de Estados Unidos y enviarlo a un vareose, lo recepcionan o almacenan y luego lo envían a tu dirección local o país donde vives. Completar esta triangulación es fundamental para el éxito de tu importación. Es hora de dejarte tu segundo regalo por ver este video. ¿Cómo comprar productos Apple en oferta? Buscas en Google esta ruta www.apple.com. Clic en el logo de la manzanita. Luego bajar al final de la página. En For Educación, hacer clic en Shop for College. Lo revisamos detalladamente, pero no encontramos celulares iPhone en oferta. Para encontrarlo nos vamos a la lupita o buscador, que está en la parte superior derecha y buscamos la siguiente palabra, REFUR. Elegimos iPhone REFURBICEF. Aquí buscas tu oferta. Hasta 280 dólares de descuento por iPhone. Listo, terminamos. Si deseas una capacitación profesional de cómo encontrar productos exclusivos con precio de fabricante e importarlos a tu país fácilmente desde Estados Unidos, sin mucho dinero, te dejo el link del éxito en la importación de tus productos favoritos y de marcas originales en los comentarios y en la descripción de este video.